Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando Funky Friday con la peor eh, forma de jugar, o sea, con la peor forma de poner las manos que para mí, como pueden ver acá en la webcam, sería esta con las fichitas así y para mí la verdad es lo peor, o sea, es la peor forma de jugar, o sea, es jugable pero me refiero a que es un poco incómodo la verdad porque como puedes de repente chocar los dedos así al momento de apretar. ...las teclas de arriba puedes pasar a apretar tus dedos... ...y te puede costar bastante las escaleras y todo eso, así que... ...lo que vamos a hacer va a ser estar jugando con esto... ...con este tipo de forma de, de jugar... ...y bueno, probablemente falle muchas veces XD... ...y pues sin nada más que decir, vamos con el vídeo... No tan tranquilita, pero... Dale, Estaba probando si sí funcionaba las flechas. No, amigo, esto... Otra fuck, esto es un poco incómodo, la verdad. Bueno, tengo que jugar así pero no creo tantas veces. Está madre, esto está tan complicado. Luna, no, la verdad es que está re complicadísimo, pero bueno. O sea, tampoco está tan complicado, el tema es que lo complicado nomás es cuando tus dedos chocan, porque como están tan juntos tus dedos suelen chocar, entonces eso hace que fallen bastantes flechas o notas. Bueno, por lo menos a mí no me tocó esa parte de hoy, porque si no me hubiese muerto de una. Bueno, la verdad no es como hubiese muerto, sino que hubiese fallado muchas muchas notas. Entonces, por eso. Sin balar, porque he fallado como más de 8.000 veces. Ay, esto es imposible. Bueno gente, ahora he decidido optar por una canción un poquito más difícil. Obviamente Agoti. Que es una de las canciones que no me gusta para mí. Bueno, es como mi canción. Eh, la tercera canción más favorita para mí. O sea, es como mi tercera canción favorita. Porque la verdad me gusta bastante. Bueno, por lo menos eh, no he fallado las escaleras y eso me gusta bastante porque no quiero fallar escaleras, obviamente. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, 15 fallos, no nada mal. Tanta lenta, pam pam baram, pam pam baram, baram, baram. Pam, baram, baram, pam, pam pam pam pam pam, pam pam pam pam. Vamos a ver, si. Sí. cómo me voy a hacer esta parte. la madre! Bueno, por lo menos no hice tantos fallos. Bien. Por lo, bueno, por lo menos lo, lo, no no falle tanto, Eso es lo que me... Lo que me gusta. Bueno gente, ahora vamos a ocupar. O sea, vamos a jugar. tal que practice. What the fuck, como no fallé, qué onda. O sea, what the fuck como no había fallado 32 de como en el principio. Eso es nuevo. Puta la wea Ah, voy a jugar, y juego así obviamente voy a anotar casi todas Porque, o sea, es bastante fácil con el otro Porque estoy acostumbrado, pero estoy bastante incómodo a comparación De la forma con la que yo juego, que es con la DFJK momentos Pam, ojo, momentos Pam. Ya se mandaba el papá, mi Amigo, ¿cómo voy a tener tantos fallos en... Tratar practice. Dios mío. Soy malear, a ver. Dios mío. No ni una. No, aguanto. Madre. Y derranjaron nomás. Puta madre. Esto va a ser complicado, eh. Sobre todo por las dobles, que acá las dobles van a ser mil veces más complicadas por culpa de que se me chocan los dedos. Bueno, por lo menos no me he fallado tanto como yo pensé que iba a fallar ¡Dios mío! ¡Soy malardo. La verdad es que esta forma, la, o sea, de esta forma es bastante difícil de darles a las notas porque obviamente hay muchos factores los cuales son bastante complicados como que se te chocan los dedos como que están muy unidas las teclas y todo eso Bueno, y. Allí? Nombre que bueno gente, espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse, dar like y activar la campanita pero que no se pierdan ninguno de mis videos Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos Adiós